Volar hacia el cielo. Saludos para todos ustedes en día de hoy y bienvenidos una vez más el canal Arturo Espectral 3014 en Benjeanse Muchas gracias dando su apoyo a nuestro canal de confianza y pero bueno aquí en la descripción este video tendrá el canal de prometida. Espero que se apoyo dando su suscripción. Bueno amigos tarde y noche. Yo soy su amigo Arturo haciendo la misma la matemática de este video. Pero antes de esto si vos querés participar para enviar tu propia historia aquí los comentarios este video. A Parecerá un video mío pero bueno amigo recorre el video mismo. Es una noche cerrada cuando un muchacho que vuelve a casa en su coche descubre en el borde de la carretera una chica que hace autostop. La chica parece aterrorizada y helada, por lo que el chaval decide pararse, ayudarla y acompañarla a casa. Como suponía, ella estaba helada, por lo que le presta su chaqueta. La chica no es muy habladora así que es él quien habla casi todo el trayecto. A la mañana siguiente el muchacho se da cuenta que la muchacha se llevó su chaqueta a casa. Para recuperarla, y para volver a verla, pues le gustó, decide volver a la casa de ella, donde la había dejado la noche. Cuando llama a la puerta una señora no muy mayor, pero sí desmejorada, le abre la puerta. Él le explica lo sucedido y pregunta por su hija. Conforme el relato del chico avanzaba la mujer palidecía más y más. Terminó rompiendo a llorar. Tras recuperarse del shock inicial, la mujer le pide un momento al chico, la señora entra al interior de la casa y vuelve al poco tiempo con una foto y se la muestra al chico. Es una foto en la que se encuentra la chica de la noche anterior. La dama llena de dolor y con la cara llena de lágrimas le cuenta que ella era su hija. Murió en un accidente de tráfico hace un año en la misma carretera en la que supuestamente la encontró. La noche anterior exactamente era el aniversario de su muerte. El chico, escéptico, va al cementerio a comprobar si es cierto lo que dice. Y allí el terror le inmoviliza y le hace palidecer. Sobre una tumba, la tumba de la muchacha, estaba su chaqueta. Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma, Estados Unidos, decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de dos hijos y ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión, mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable, los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente, los padres se lo permitieron, pero la niñera tenía una última petición y ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento, y el padre, que estaba al teléfono con la niñera habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora. Estamos llamando a la policía. No tenemos ninguna estatua de un ángel. Luego de cinco minutos de ser avisados, la policía encontró los tres cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua. No había rastros de invasión. Ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto. Jeff the Killer, era un niño Q en su cabeza oía voces de Q matara a las personas, sufrió de bullying en su niñez él se quedaba callado soportando todos los golpes Q les daba. Un día en camino a su escuela se toparon con los chicos culos los maltrataba Jeff al defenderse los golpea y su hermano Liu solo se quedó viendo, los jóvenes lograron liberarse de él y se fueron corriendo al más rato vino la policía diciendo que unos niños habían agredido a unos jóvenes Liu dijo fui yo, yo los golpeé Jeff no quería que su hermano se sacrifique por él y llevaron a Liu a la cárcel. Pasaron los días invitaron a la madre de Jeff a un fiesta Los chicos Q le hacían bullying Lo golpearon fuertemente y lo quemaron Ya Q, buscaron venganza Jeff ardiendo en un dolor insoportable se desmayó Al despertar yoku estaba en el hospital Y cuando se vio en un espejo se dio cuenta que no tenía cejas ni pestañas sin decir nada Su madre le dijo Q su hermano Ryu ya salió de cárcel Jeff contento dijo Q bien quiero que mi hermano vea mi precioso rostro al llegar a casa comieron y pasaron tiempo con Dio, cuando ya era de noche todos se fueron a dormir, horas más tarde en plena noche la madre de Jeff escuchó risas en el baño y vio a Jeff. Jeff le dijo a su madre me he vuelto muy hermoso madre mira la madre asustada, fue corriendo a su habitación y agarró el teléfono para llamar a la policía. Jeff al llegar a la habitación dijo Go to sleep" y mató a sus padres e incendió la casa y después de eso desapareció sin dejar rastro alguno. Muchas gracias por ver este video, cuéntanos si te gustaron esta historia y si tuvieran más entregas de este mismo tema y recuerda contar aquí abajo en los comentarios y también de con el hashtag soy fan Arturo Si tú quieres hacerlo tu propio historia envíalo a través de cualquiera de nuestras redes sociales, los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos los demás. Video también puedes encontrar en todos lados como arroba danibrea, recuerda suscribirte a Arturo Espectral 3014 en Belgeance. si aún no lo haces puedes hacerlo dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Y también puede darnos a nuestra el canal secundario como a todos historia Arturo Espectral 3014 en Benjeance Nos ayudaría mucho como no tienen una idea También queremos agradecerle a la gente que envías tus sugerencias Este video para un próximo video Que subimos así ayudamos la gente que vea sus videos como siempre Si vos tenés sugerencia ponémelo aquí en los comentarios Este video el hashtag yo soy el fan Arturo Espectral Sin más que decir me despido yo soy el señora Te cuenta las historias de terror nos vemos después No puertas el destino que yo vislumbro en esta oscuridad, en medio de espectros guardianes y el inframundo, vamos guerreros.